Buena gente de YouTube, soy Rank Strauss y hoy estamos en un video, el cual se me ocurrió ahora Y que no sé si mucha gente le va a interesar Pero esta es una sección que tal vez a la gente le puede gustar En el que, como yo interpreto a los personajes de algunas series ah, con, mi, con mi, obviamente con mi opinión O sea personaje de cualquier programa de ya sea serie animada o serie que yo haya visto eh, interpretar cómo son los personajes cómo era la serie cómo yo lo veía y cómo obviamente lo disfrutaba la gente la serie que tenemos acá ahora mismo es la de robot boy que es la primera serie que me gustó ver cuando yo tenía 7 6 años la serie me acuerdo que estaba disponible hasta el 2009 pero según aquí dice que estaba hasta el 2008 pero realmente estaba hasta el 2009, según mis eh, recuerdos borrosos, pero aún eh, eh, vivos. Y bueno, ¿cuál es la cuestión acá? La serie de robot Boy trata de un robot, obviamente, que es creado por un profesor, profesor que se llama Moshimo, y que obviamente eh, fue creado con superpoderes, con poderes así como wow, increíble, con la habilidad de golpes y todas esas cosas, pero que tiene emociones humanas. Pero un, obviamente el antagonista, un, una serie donde hay acción y cosas así, debe haber siempre un antagonista. Eh, Quiere robarse al robot para hacer cosas malas con el robot. Obviamente cosas malas no me refiero a ustedes ya saben qué. Cosas malas en el sentido de destruir la ciudad y cosas, y cosas así. Así que el profesor le da como el robot a un cabro chico que se llama Tommy. Y que obviamente tiene que cuidarlo empezando así lo que sería unas grandes aventuras con ese robot. La serie fue hecha en Francia y en Reino Unido, según se ve acá en el wiki. Y su lugar de doblaje fue hecho en México. <coughs> y yo recién me llego a enterar de que el sacobian hizo la voz de Rodway, sabiendo que obviamente, eh, igual que el actor de voz en, en inglés, es Lauren Bubar, es una voz femenina. Pero debo decir que va a ser voz femenina, wow, Me gusta. Ok, tenemos a. Acá obviamente tenemos la sinopsis, que yo ya les conté, mi forma de cómo yo lo veía la serie. Y tenemos el reparto. Tenemos a los personajes, tenemos a los actores de voz, los actores de doblaje, etcétera, etcétera. Vamos a ir por personajes, obviamente. Eh, bueno, Robot Boy, obviamente, es el robot que todos conocen, que es el, el protagonista, aparte del subprotagonista que sería Toby Turnbull. Eh, los amigos de Tommy eran August Ghost Batman o el hombre G. Lola Mabola. Y obviamente después estaba el profesor Moshimo Y los otros personajes que siguen La familia de Tommy se conforma por esta mujer La Debbie Debs Sturbo Que alguna la convirtieron en la Simps Bueno, se convirtieron en Sims con esta weona. Y Dwight Sturbo Incluyendo a su hermano Donnie Sturbo Que es un bully obviamente Que anda destrozando la vida a la, al, al weón del Tommy Pero decir que el, el Tommy es más weón Porque le puras pura malas cuevas le pasan a este weón. Ok, el Roboy me caía bien, es un buen robot <ríe> Por algo que mi gusto por robots se... eh, empezó por esta serie Obviamente <ríe> Obviamente tengo que decirles que también después apareció la Robot Girl Y ahí obviamente ya se fue toda la mierda porque me volví simp de esta robot Me volví simp por esta robot eh, Ok, el Tommy, malas cueas le pasan al weón Siempre malas cueas si ven la serie, de verdad que tienen que estar atentos a Tommy porque es un weón que pura weas mala le pasa al weón. El August es como el típico eh, cabro culeado, idiota. Siempre un buen idiota. Es como el, el Patricio estrella de, de de la serie. El Patricio estrella de Roadboy. La nueva más bola es como una... como Bueno, es como entre que sí pelea a esta weona, le, le, le hace a la pelea. Esta es como la, la arenita, weón, pero de la serie. Acá está el profesor Moshimo, que obviamente es el, el weón que hizo al robot. Y que obviamente el, le da el robot al Tommy, weón, porque, bueno, como el cabro culiado tiene puras malas cuevas, pues el robot lo, lo ayuda, pues el robot lo salva de todo. Doctor Kamikaze y Constantine son los dos antagonistas de la serie. Pero hay mucho más antagonistas, no solamente son estos dos Aunque estos son como los dos principales antagonistas de la serie Los demás eran como relleno que solo aparecían en un puro episodio O dos episodios o tres episodios y después se morían O, se, o eran destruidos o lo que pasaba primero Pero el Dr. Kamikaze eh, era el, como el malo de, la, de, de todo eso El Constantin era como el, el secuaz nomás, era el, el cómplice El cómplice agüeyonado también Después obviamente apareció el amor, eh, no sé si amor platónico o amor entre máquinas de robot que era Robot Girl Que fue creada también por el profesor Moshimo Y la Robot Girl era como, entre que si sí era tonta, no sabía nada sobre que ella tenía el modo super activado que como el que tenía el Robot Boy, obviamente Después se dio cuenta en el episodio 1, al final del episodio 1 eh, La Debbie y el Dwight son los padres de Tommy, yo ya lo había dicho eh, a esta weona le dijeron la la, la, la, la que tiene foto, porque... Bueno, no sé si pueden ver por la imagen. Creo que tendré que abrirlo. Miren ese... Miren esa, esa cintura, weón. Miren esa cintura, weón. Innatural, weón. No es natural. Después está el Dwight, que es el papá, weón. Y está, está el Donnie. Este weón, este weón... Weón me hacía enojar caleta, weón. Porque cada vez que se agarraba palos con el... Cada vez que se agarra a chuchas con el... ¿Cómo se llama? Con el Tommy Este weón siempre ha ganado, weón Yo quisiera ver un solo episodio en el que este weón, no sé, le pasara algo malo Pero que el mismo Tommy le, le hiciera algo, weón. El Bjorn, este otro weón malo Que... no sé si es malo en sí, pero... Era, era malo, weón, era malo Apareció es como en poco, en poco episodio y después murió O sea, dejó de aparecer a ver, el Kurt... El Kurt creo que... No recuerdo bien si este buen también era malo. Creo que era entre bueno y malo. Agente Kalashkinov. Esta weona bueno, no la cacho. Pero es mala. Digamos que es mala. Pie inhumano. Ah, ya sé de qué episodio es, pero... Sí, este también era malo, pero por una por un puro episodio después, como que pum, se murió. Puño humano. Este. Puño humano era de un héroe, era héroe. Era de las aventuras del Tommy. Klaus von Affenkull. After, after, after. Debe ser malo también porque tiene el cuerpo de Robot Boy. Embajador Mubola. Este tiene que ser el. Debe ser la Lola, debe ser la madre. Debe ser el, la madre o el padre de Lola. Por el apellido Mapola Agente especial, padre de Kurt El Kurt, el Kurt Era un agente especial Ni cachaba, pero lo hizo Lewis MacLeod Oh, muy bien La madre de Bjorn Es el mismo del Kurt Y Brian ¿Quién es Brian? por qué tiene como dos cuadros, seguro tiene Diferentes imágenes, pero no están Y hay narrador Pero solo en Latinoamérica Ok, y acá hay más voces y todas esas cosas. Eh, Princess Justin, nunca la gacha esta buena. schnitzel ah ya sé cuál este buen. Este era el otro enemigo más, pero era como casi de la misma categoría que, en la que estaba Constantine y el Dr. Kamikaze. Eh, bots, nunca vi un episodio en el que aparecieron ellos. Brainy, Brainy Jack, tampoco la cacho. Feronius X, tantos nombres raros, Dios mío. Voy a, voy a, voy a leer los puros que cacho, weón. Bueno. Protoboy, ya, Protoboy era el enemigo robótico del Robot Boy y de la Robot Girl eh, Según algunas personas dijeron que iba a haber una Protoker Pero nunca salió Y hay un... Voy a buscarlo, pero... Acá está, en el Fanon de Robot Boy aparece acá Según algunos dice que puede aparecer en la venganza de Protoboy Pero no es verdad, yo ya vi ese episodio Tres veces. Y no aparece. Pero esta sería como una clase de... Como fan art o algo parecido como arte conceptual de la... De lo que sería la Protogirl. El enemigo de la Robot Girl. Aunque tristemente no llegó a dar la luz. Dice, si Protogirl hiciera... Tuviera apariencia, se, estaría, tendría la voz de Tara Strong. ¿Tara Strong? Actriz canadiense Canadiense, americana. ¿Quién provee voces? Ok. Bueno, que le vaya bien. ¡Uh! ¡Oh! Tiene hasta ref sheet de la cuestión. Interesante. Ok, ¿qué más? Entrenadora. No cacho a la entrenadora. Voz de CD de Robotfonia. No sé quién es también. Randy, Jackie, Smithers Gilbert. Ya, yeah. más allá de eso no cacho a ninguno. Pero esto sería como... Un resumen, según yo, de Robot Boy Le, Tendría que hacer un resumen de todos los episodios Pero me demoraré caleta Porque son caleta de episodios los de Robot Boy Son cuatro temporadas y... 52 episodios Ahí aparece Sabía lo de las cuatro temporadas porque sí lo vi, Pero los 52 episodios de los 104 segmentos Eso no lo sabía Pero bueno, eso sería todo Aparte, a ver, se transmitió En Cartoon Network Latinoamérica y México Ah, no 5 de agosto 2006-2011 Duró más Yo lo vi que duró menos Pero bueno Duró más Duró hasta 2011 Se transmitió en Latinoamérica eh, En Cartoon Network TV Me Mexiquense eh, Canal 34 México Ni se sabe Telantioquia Antioquia Telantioquia Antioquia? De la Antioquia de Emociones Un canal de televisión abierta En Colombia se transmitió también Ah, ahí estaba también Telecafé también Y en Venezuela TH Producciones Teletuya. Ok Ah, muy bueno igual Y Carla y usar creo porque aquí lo estoy viendo la chucha Bueno Eso sería todo el video creo Es un video tipo diferente a los que yo antes hacía Y es una forma de rellenar los los, los, los gigas del, del disco duro Y también rellenar los gigas del, de mi canal Así que pues Si les gustó esta clase de contenido y quieren ver más de estas cosas Recuerden que un like es apreciable es respetable y es querido. Un comentario también sería bien, uno bueno. Un comentario también aportaría al video. Compartirlo también puede, puede ser beneficioso también para mí. Y una suscripción pues ayuda mucho. En verdad, ayuda mucho. Y bueno, si quieren que haga esta cuestión pero en vivo, con comentarios en tiempo real y todas esas cosas, también, bueno, pónganlo en los comentarios porque... Sería bueno que la gente tal vez le guste ver eh, a alguien, obviamente, opinar por los personajes, la, la sinopsis y, bueno, la información de cualquier serie de televisión que yo haya visto y que seguro te, pueda ver. Pero bueno, si les gustó lo que yo hice y en verdad quieren ver más de estas cosas, recuerden que está disponible el like, la, los comentarios y la suscripción. Espero que, bueno, espero les haya gustado nomás y nomás que tengan una bonita noche, un bonito día. Esta tarde, depende de la hora en la que estás viendo el video Y pues nos vemos en el próximo video Si eso es posible <ríe> Tengo tantas tareas que no sé si puedo hacerlo Pero voy a ver si es posible hacer más videos Nada más que decir Soy Rex Strauss nos vemos, bye